Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos nuevamente a la hora del videoblog de Toxic Game Channel. Yo soy Tox Gamer y bueno, si no os habéis suscrito al canal, eh, por favor, si queréis, suscribiros, que es gratuito. Denle like y eh, bueno, tengan en cuenta de que a partir del ya. Porque ya estamos en el día 31. Hoy es, Hoy es oficialmente Nochevieja. Así que os deseo a todos, evidentemente, un feliz 2023. Que espero que no sea una continuación del 2022 y el 2021 y el 2020 y parte del 2019 también. Me gustaría que a todos excepto a las personas que me caen mal que ellos bien saben que me caen mal eh, que todo os vaya bien a todos ustedes espero que todo os vaya bien que os den muchos regalos que lo paséis muy bien con vuestras familias espero que vuestras familias estén bien también y por supuesto también disfrutando Uh, yo mañana seguramente no haga ningún vídeo, por lo menos tal cual lo estoy haciendo ahora mismo. Hoy, hoy he estado de hecho ya ahí visitando tiendas, mm, he estado en, en el Valle Azul, en el centro comercial, y había una especie de puesto. Eh, y he comprado, pues mira, me he comprado estos dos discos de vinilo, los StuGis este es el verdadero origen del punk los studies y este ni siquiera es el primer disco es de 1970 para todo aquel que diga no no, eran los Pistols. los Pistols no tienen imaginación ni para ni ni para la ropa porque la ropa es de una diseñadora inglesa que, que, que todavía no sé si todavía sigue viva pero vamos eh, y parálisis permanente También, seguramente esta esta portada de disco la habréis visto un montón de veces eh, y luego me he comprado esto que me ha gustado mucho Ignacius Farray ya sabéis que es un comediante para mí es como si fuera el Sócrates eh, de la comedia fijaos, fijaos, eh, fijaos que es un poco Sócrates Enseño paz a los avasallados, apecebrados, eh, a los zacelianos también. Una guía para la vida que reúne la filosofía del creador del grito sordo. Frases eh, realmente muy buenas. Eh, aquí, aquí hay una parte que me hace también gracia. O sea, dentro, dentro del libro hay una parte, ya al final del libro. Eh, en la que sale varios, varios lectores eh, comentando el libro, ¿no? Y sale Pedro J y, parafra y parafrasea una frase que el propio Ignacio eh, utiliza mucho y que, por cierto, me encanta. Dice, vive como un mendigo y baila como un rey. como veis he estado aquí yo con mis... con mis hojitas... Este, por cierto de bayoneta... y he estado... pues... básicamente he estado primen, primero... ojeando un poco el libro por encima... aquí dice por ejemplo... básicamente se diría que el verdadero cómico... elige ser un idiota... para humillar a los sabios... <ríe> muy muy buena definición... en los detalles... Como siempre digo, está el, el demonio. En los chistes, muchas veces... No, muchas veces no. Siempre, en los chistes, sale algo de la verdad. La verdad se manifiesta en una especie de, de, de, de orgía para distinguidos palaga, paladares. Espero que este año os traiga a todos regalos increíbles lo dicho quiero que lo sepáis quiero que sepáis que este año ha sido ha sido bastante difícil y no muy agradable en, en muchas ocasiones desde luego sobre todo con estos indeseables que ya he hablado pero ya ya, ya, ya, les, ya les llegará ya les llegará ya les llegará ya les llegará Usted, ustedes no os preocupéis que esto va por mi cuenta. Ustedes no, no, no os preocupéis, pero irá por mi cuenta. Esta vez va a ir por mi cuenta. Eh, dicho esto. Eh, dicho esta maldad. Eh, supina, pero real. Eh, vamos a hacer muchos cambios en el canal. Yo ya lo he dicho. Eh, y que mejor que un 2023, con nuevo banner, el nuevo vídeo eh, de introducción y miles de cosas. Si mañana publico algo y me veis un poco chispoterreado, me veis un poquito contento ahí, demasiado contento, más, más contento de lo normal quizás, porque yo no, ya llevo mucho tiempo que no bebo alcohol, prácticamente no bebo nada de alcohol. Eh, lo digo porque antes antes sí bebía más habitualmente, tomaba siempre la cervecita de, de Angelus y cosas así, pero ahora ya ni eso, o sea, ya llevo ya tanto tiempo que no, entonces solamente me permito una vez al año beber. Y es precisamente en fin de año. No, no veo yo una mejor razón. <risa> o por lo menos una mejor excusa. Si los queréis poner de ese lado. Para poderse beber una botella de Jack Daniels Apple. Sí, viene con una manzana. Me imagino que tendrá un sabor cítrico ahí bastante molón. Luego estaba la otra, que era la de Honey. La de Honey y eh, miel que tiene miel pero digo yo esto yo no porque esto no es un whisky esto es un burbo y entonces digo bueno pues esto me voy a elegir mejor el. estaba por cierto todavía habían vuelto a meter eh, la botella de jack daniels eh, con su maletita de de, de, de guitarra no pero pero esta vez me, me tiré yo por esta por esta botella, digo yo, esta voy a probarla, que para una vez que me era en el año, hombre, eh, sé que ni siquiera hace falta que me termine la botella para estar borracho directamente, para estar un poquito achispado, vamos. No me hace falta, vamos, eso oh, doy fe, vamos. Y bueno, Activision, una buena noticia de hoy, que no es Día de los Santos Inocentes ni nada, Chile le ha dado el visto bueno a el, la compra de Activision Blizzard, ahora, ahora solamente queda a los 400 quini, o 500 sitios a los que haya ido también Sony a llorarles, pero bueno, ya eso vamos a dejarlo para... ...para ya para el 2023... ...y como digo... ...si mañana me veis... ...un poquito achispado... <ríe> ...y me veis... ...más contento de lo, de lo normal... Eh, ...porque no, no tengo ni idea... Ni, ...ni de lo que voy a grabar... ...o si voy a grabar... ...o no... ...o sea... ...es... ...lo que surja... ...vale... ...es lo que surja... ...y punto... ...así que... Eh, ...nos vemos... ...seguramente... ...si no mañana... Nos veremos, pues, ya... Nos veremos... A ver si sale... Nos veríamos el 2 del... Enero del 2023. si sí, en el caso de que... Pero algún vídeo corto o algo... Y cosas para el Instagram, esto sí que subiré. Eh, así que, bueno... Lo dicho felicidades a todos espero que paséis unas buenas navidades que lo disfrutéis con vuestra familia y nada más a comer bien también un buen jamoncito buen queso bien curado langostinos eh, lo que queráis igualmente no, no lo vais a adelgazar en un minuto así que no, teme, no temáis una vez que estéis sentado y estéis ya colocado en la mesa junto con la familia, ustedes os tenéis que hacer cuenta de que eso de que yo no iba a comer tanto, no. Yo no iba a comer tanto hasta que vi el plato. Yo no, no, no, no iba a comer tanto, pero es que he visto ese, ese turrón de pistacho y tenía ganas de probarlo. Mm, excusas, cero. Propósitos de voy a adelgazar ninguno no lo hagáis porque luego sale mal luego sale todo al revés la ley de Murphy no podéis prometer una cosa que ya habéis incumplido de antemano o sea, de antemano ya habéis incumplido la promesa del año anterior en la que dijisteis lo mismo así que vamos a ser un poco conscientes y que nuestros propósitos, si bien por lo menos, sean un poco más cercanos a la realidad. Mira, no voy a adelgazar mucho, pero voy a intentar mmm, comer un poco menos. Bueno, he dicho cosas que sean creíbles, que sean que, que tú estés seguro de que, que puedes cumplirla. Si no estás seguro de que no puedes cumplirla, mira los propósitos se van al guano. Para mí el propósito y por lo que brindo y con esto me despido ya de este vídeo que se ha alargado 14 minutos ahí hablando de la Navidad <risa> prácticamente pues con este brindis eh, a todos y a vuestras familias también los mando un fuerte abrazo y mi mayor deseo sobre todo de que lo paséis muy bien con los videojuegos. Espero que alguien. No sé quién. O sea, no, no, no estoy pensando en alguien en concreto. Se compre la Evercase para que me diga si vale o no vale la pena. Por si no, al final voy a tener que Al final voy a tener que comprarla yo. No, sé si es que al final. Es que. Si es que al final pasa lo que pasa. Al final la voy a tener que comprar yo. Porque esa, esa consola me.. No sé, me da buena vibración. Es, es retro, pero de ahora. Hay gente detrás de, de ese proyecto haciendo juegos para esa consola. Eh, pues no lo veo tan mal. ¿Sabéis lo que le vendría muy bien a Evercase? Eh, pues un sistema como el Game Pass... Que incluya Nintendo e incluya Sega Mega Drive. Que bajo licencia, si Nintendo lo permite, se puede, evidentemente. Y Sega bajo licencia, lo mismo. Hacemos un contrato, como hace esta gente de Xbox. Y y ya vemos si ponemos vuestros nuestros juegos, los vendemos también ahí. Vamos a ver qué, qué es lo que puede hacer esa consola. Por lo pronto, veo que vale bastante dinero y no sé eh, muy bien si sus capacidades merecen tanto o no. Pero bueno, ya lo descubriremos este 2023 y descubriremos unas cuantas cositas más. Que por cierto. Otra cosa ya para terminar ya esta vez sí, esta vez sí nena, porque nos vamos para arriba. Eh, como la Xbox serie, eh, como la Xbox One S, que ahora ha sido sustituida por mi pequeña gran bestia blanca, mi patata querida, como diría Natalia, eh, es eh, mi Series S. Que aparte de la serie X la tengo en el salón, la serie S la tengo en el cuarto, sustituyendo ya a la Xbox One, que creo que está muerta, pero igualmente la vamos a abrir, la vamos a limpiar, la vamos a, a poner, eh, vamos a ver qué es lo que le pasa. Y nada más, pero también hay que tener porque también hay que tener en cuenta de que esa consola ya la compré de segunda mano, nunca ha sido abierta, entonces yo creo que va siendo hora a lo mejor podemos conseguir un gran emulador con, con ella pero bueno, ya, ya ya iremos viendo os deseo nuevamente y ya, ahora sí ya sé que me despido os deseo a todos feliz 2023 hasta el próximo año en Toxic Game Channel o hasta dentro de unas horas cuando me haya tomado unos cuantos cubatas Mientras tanto, pues nada, eh, a pasarlo bien con la familia. Nos vemos. Un abrazo a todos.